Hola, bienvenida, bienvenido a más Bienestar Holístico, Oráculo Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 10 al domingo 16 de octubre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, empiezo la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estas de acá. Ah, ah. Me sigo con mis cartas que son estas de acá. Y termino nuevamente con la sanación de ángeles que son también de Doreen Virtue. Bueno, empecemos la lectura. A ver qué es lo que nos quiere dejar saber la Virgen María para esta semana. Y bueno. quiero comentar de la semana bueno ya hace tres semanas este cuando fue la exposición de Dallas desgraciadamente pues fue una sorpresa desagradable casi no asistió gente yo nada más pude estar en la exhibición tres horas porque como saben falleció mi padre y la persona que estaba encargado de esto se llama Michael Joseph de la Galería Artland Públicamente quiero denunciar que es un charlatán y un farsante Este cobró lo doble por la exhibición que va a ser en Nueva York esta fue como la compensación y al fin y al cabo este, no le importó nada en lo más absoluto promover o vender mi arte lo cual la verdad pues se me hace totalmente este, inaceptable porque bueno para eso se hace un contrato y es parte de su trabajo pero bueno haciendo malas experiencias uno va creciendo y aprendiendo y ya se dará la oportunidad de exhibir en nueva york de hecho estoy pensando realmente si lo sigo haciendo con el mismo grupo de gente el mismo este consorcio que es el que le renta todo todos los galeristas lo malo es que la que me interesaría, pues nada más entras a través de una galería, entonces bueno, eso sería el sueño este, máximo, tener una representación con una galería internacional realmente seria, que no fuera tampoco tan abusiva, porque la mayoría piden un 40% de este, la comisión sobre tu trabajo algunos hasta el 50% en hace hasta el 80% lo cual se me hace totalmente enfermizo pero bueno ya veremos qué se va dando entonces bueno desgraciadamente pues fue muy decepcionante lo de la galería por otro lado este Dallas la verdad me encantó como ciudad eh, yo no soy muy fan de los americanos ni de los republicanos pero resulta que el distrito de Dallas es demócrata y se nota, se nota la libertad, se nota la cantidad de diferentes tipos de personas y razas que conviven en armonía y eso me agradó mucho. Este también es muy verde. Uh, yo nada más conocía el sur de Texas, el cual es polvoriento y feo. Este entonces bueno, fue, fue muy agradable. Lo poco que estuve ahí las dos noches, conocer un poquito de Dallas. Bueno, muy bien, empecemos. Uh, la, la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente: forgiveness, perdón. Así se ve la Virgen María. Y dice: I'm willing to release all resentments so that I may enjoy my life. Yo estoy dispuesto a soltar viejos resentimientos de tal manera que pueda eh, disfrutar de mi vida. Esto en mi caso, bueno, aplica al mil por ciento. Y eh, la verdad, sí me cuesta algo de trabajo soltar los resentimientos por cómo se dio la situación uh, con mi papá. Y pues se eh, partió la familia prácticamente en dos y uh, yo sé que eso es lo que debería de hacer, y, uh, pero también soy humano y también tengo emociones. Y la verdad, si sí hay muchos resentimientos este, en general del maltrato que he recibido, pues tanto pues, de mi familia. este Mi padre también cuando estaba en vida también había mucho maltrato. Que han surgido mucho eh, este ese tema. Uh, pero bueno. Yo entiendo de que lo mejor es perdonar y seguir adelante, pero la verdad sí me eh, cuesta trabajo ahorita por el momento, <risa> pero bueno, voy a intentar. Sé que por lo menos en cuanto a mi madre, este, ella cuenta con una carta blanca por la edad, por la misma demencia que tiene, este, entonces bueno, al fin y al cabo es mi madre. Uh, con todo y sus grandes errores que ha tenido este, y faltas de amor y respeto hacia mí, pero bueno, entonces, perdonar, <ríe> ahí está, a ver, para comienzos de la semana, lunes y martes, la carta dice, belleza, eso fiel, Dice Arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza en la naturaleza, en una pintura, en la música, en la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. <coughs> y sí, hay veces que cuando estamos tan acelerados, en mi caso es tratando de resolver diferentes papeles con diferentes instancias de dos países, este, más lo que es mi trabajo más lo que es eh, llevar la administración de dos hogares, etcétera. pues de repente estás muy acelerado y se te olvida ¿no? lo bello que puede ser la vida y lo sencillo que puede ser entonces bueno por eso también como verán compré flores porque <coughs> normalmente las regalo pero no me las regalo a mí. Y uh, fue un gesto de amor propio de regalarme flores este, y yo disfrutar de las flores, ¿no? Entonces, bueno, desde, desde una cosa tan sencilla y simple. Para el miércoles y el jueves la carta dice, <coughs> verdad divina. Y es el arcángel Gabriel y dice, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. ¿Qué? Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice... Niños. Arcángel Raguel dice... Sé como los niños. Juega, diviértete y disfruta. No cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, en la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Bueno, aquí nos, nos están pidiendo tener confianza y soltar. Al fin y al cabo también nos piden soltar acá. Y <coughs> yo estoy viendo en cuanto al resentimiento que tengo eh, que las cosas por su propio peso caen. Y que esto al fin y al cabo se va a resolver eh, a través del universo mismo, de Dios mismo. Eh, y eh, dejar que esto se resuelva a, al ritmo que pide el universo, entonces yo ya subí, bajé, di vueltas, este, ya reclamé, ya este, hice lo que tenía que hacer y la fe, información está ahí, si no se quiere tomar, si no se quiere ver, es lo que hacía la vez pasada si alguien no quiere ver o no quiere escuchar, no puedes hacer nada, no puedes cambiar nada y no hay ciego más ciego que el que no quiera ver, o sordo más sordo el que no quiera oír. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos... cómo nos apoya el universo. Uh, y uh, puedo dar un ejemplo. Digo, no, no quiero... Normalmente siempre quiero evitar hablar de mi vida particular y termino haciéndolo. Pero pues yo creo que a través del ejemplo se puede entender mejor. Uh, este, en esta semana, el día 12 Mi padre hubiera cumplido 91 años Entonces mi mamá habló por teléfono Para decirme que quería que saliéramos a comer Tanto mi hermana como ella y yo este, Para celebrar el cumpleaños de mi padre Que no ha cumplido ni un mes de muerto <ríe> Y la verdad, yo como dije Bueno, mi mamá cuenta con carta blanca Dije, bueno, va, no, que me cuesta pero sí me cuesta, por un lado, porque no quiero ver a mi hermana, porque es que la veo que va a haber una confrontación y en un lugar público pues, no se me antoja mucho más. Uh, me la pensé mucho tiempo y uh, tomé la decisión de declinar la invitación. Decirle a mi mamá que yo prefiero recordar a mi papá este, de una manera más íntima, más propia, según mi modo de ver las cosas con una veladora, rezándole, este, qué sé yo. Uh, pero no, se me, se me hizo hasta absurdo el celebrar a la familia y celebrar el cumpleaños de alguien que falleció este, y jugar a que somos la familia perfecta, lo cual no es el caso, somos una de las familias más disfuncionales que puede haber. Entonces se me hizo como muy falso, muy hipócrita y muy estar en ese mundo de fantasía y retroalimentar ese mundo de fantasía en el que se encuentran mi mamá y mi hermana entonces bueno, obviamente se sintieron bla bla bla ahora resulta, hace una hora me habló mi mamá que mi hermana se tiene que regresar a Estados Unidos y que bueno pues obviamente lo de la comida pues ella y yo pues no vamos a salir entonces de solito el universo disolvió esa situación que para mí hubiera sido sumamente desagradable entonces bueno, es a lo que voy uh, que a veces no hay que interceder tanto sino dejar que el universo resuelva las cosas y uh, gracias a Dios así se dieron las cosas y uh, ahora todavía pues está en mí si sí, voy a visitar a mi mamá ese día este, yo en dado caso propondría que viéramos, este, no sé, un DVD familiar, este, de unas vacaciones o lo que fuera, este, se más hace una manera más bonita de conmemorar a alguien que ya falleció, no celebras el cumpleaños de alguien que, que falleció, sino pues conmemoras a esa persona, ¿no? Pero bueno, este, son puntos de vista muy diferentes y donde yo a veces pues noto que soy este, muy diferente a ellos tres. Y de niño siempre me hacían enojar cuando mi hermano me decía que era adoptado. Lo cual, bueno, ya es claro que no es el caso por la similaritud que tengo con mi padre físicamente. Pero bueno, eh, a lo que iba es hoy en día doy gracias de que fuera este, adoptado porque pues la verdad hay tantas cosas tan uh, horrendas dentro de estos tres personajes que este, pues qué bueno que, que soy diferente la, francamente pero bueno entonces lo que sí me toca es este, soltar ese resentimiento que está ahí flotando todavía y pues espero poder hacerlo pronto. No, no les prometo que lo hagas ni esta semana, aunque nos lo está pidiendo la Virgen, pero también tengo que dejar que las cosas tomen su, su tiempo natural y no forzar las situaciones. ¿no? Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice milagros. Bueno, esto es muy necesaria en este caso sería un milagro que mi mamá como decimos aquí le cayera el 20 y viera la realidad tal cual es y admitiera que hubo muchos fallos de su parte y este, eso ayudaría a partir desde cero ¿no? Este, yo no reclamo tanto el fallo sino el no reconocer los fallos y uh, puedo entender también que a cierta edad uno ya no quiera ver la realidad porque pues es muy doloroso y darte cuenta de que pues viviste una fantasía a los ochi a 85 años y no querer ver la realidad por lo mismo pues también es entendible ¿no? bueno les deseo a cada uno de ustedes una muy bella semana este, ya están puestas las cartas, ya saben qué es lo que nos pide el universo y disfrutan de la vida. <coughs> Se trata de eso, justamente, de estar a gusto. Y cuando tomes decisiones, tómalas de tal manera que puedas tú estar bien contigo misma, contigo mismo y con el universo. ¿no? Este, es a veces también importante el saber decir no, como yo lo hice con la comida. Aunque voy a ser franco, luego me sentí muy mal porque le negué algo a mi mamá después de haberle prometido una carta blanca y de que todo lo que ella quisiera. Este, Pero ahí prevaleció el amor propio, el protegerme ante una situación que hubiera sido muy desagradable. Entonces también se tiene que aprender a decir no y eso no implica de que haya traicionado, abandonado a mi madre, simplemente pues no accedí a un capricho que ella tuvo. Bueno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, namaste.